Soñar con un beso en la frente. Los besos en la frente tienen dos significados diferentes. Uno es positivo que está relacionado con una personalidad protectora porque representan la protección que le ofreces a una persona, así como el amor y el cariño que sientes por ella. Por otro lado, el significado negativo está relacionado con los malentendidos y tu deseo de solucionarlo todo porque esa persona te importa mucho y no quieres perderla. Soñar con un beso en la mejilla Representa la amistad pura y sincera que le ofreces a los demás si eres tú quien besa a la otra persona en la mejilla. Soñar con un beso en la mano. Los besos en las manos en la vida real simbolizan cortesía, pero los sueños representan traición. Así que lo mejor sería estar muy atentos y actuar con mucha precaución e inteligencia, no confiar su vida y sus metas a todos para evitar esa posible traición. Soñar que alguien te besa. Se relaciona que no estás conforme con tu vida o te sientes frustrado porque las cosas no están saliendo como esperas. Pero el significado dependerá de varios factores, tanto si conoces a esa persona o si es un desconocido o si ese beso sea de amistad, de amor, de pasión o por accidente. Soñar con besar a la persona que te gusta Este sueño te advierte a tener cuidado y saber identificar si es un amor correspondido antes de arriesgarte a amar a alguien para evitar ser lastimado en el futuro Soñar con besar a la persona que te gusta en un lugar oscuro Simboliza el lado oscuro en su relación, podría ser infidelidad, mentiras, traición o algo que no está bien entre ustedes dos, por lo tanto habla con tu pareja y resuelve todo lo que pudiera representar un conflicto para su relación. Soñar que te roban un beso Augura cambios y aspectos nuevos que pueden surgir en tu vida Ya sea positivo o negativo Esto solo dependerá de ti y de lo que estés haciendo para obtener los resultados que quieres Soñar que te besas con un conocido Podría estar relacionado a que últimamente has tenido conflictos con una persona muy cercana a ti y sientes el deseo de arreglar las cosas e iniciar de nuevo Soñar que un amigo te da un beso en la boca Esto indica que necesitas algún tipo de ayuda para mejorar tu ámbito sentimental o para cambiar alguna situación personal que te esté incomodando actualmente Soñar con beso apasionado. Indica que en ese momento la persona que lo da siente un gran deseo de intimar contigo. Soñar con beso francés. Indica que sientes una gran necesidad de besar a la persona que te gusta, además de hacerle saber todos tus sentimientos. Soñar con besar de lengua. Según diversas investigaciones, el acto de besar promueve la liberación de dopamina, un neurotransmisor que también se asocia al consumo de estupefacientes. En ella también existe un alto nivel de testosterona, que ayuda a incrementar el apetito sexual del hombre. Soñar con una persona que te abraza y te besa Si te encuentras sonriendo a la persona que te está abrazando Es un anuncio de próximas discusiones, infidelidades o de que esa persona ha cometido algún error Soñar con un beso en el cuello Besar en el cuello es sinónimo de lujuria Mucho ojo porque tal vez mientras tú buscas algo formal La otra persona quizás solo busca pasar el rato y juegue con tus sentimientos